Bienvenidos al segundo vídeo de Anne's Home. Bueno, como veis, hemos, bueno, hemos puesto como esta tapa para que las hormigas se sientan más en su hogar porque a ellas les gusta la oscuridad y no les gusta la luz. También hemos puesto estos como tapones de corcho para tapar las entradas para que las hormigas no se escapen. También hemos puesto ahí un poco de algodón. Y hemos retirado las pegatinas que había aquí y, bueno. Ahora vamos a poner el antifugas para que no se escapen y vamos a poner las hormigas dentro. Vamos a hacerlo poquito a poco. Vamos a quitar primero esta, esta cinta de precinto que queda y que habíamos dejado para que, para que tuvieran un poquito de oscuridad, porque a ellas les gusta mucho la oscuridad. Entonces las vamos a quitar porque lo que nos interesa es que tenga mucha luz aquí y muy poca luz aquí para que se, va, se muevan todas para allá porque no les gusta nada la luz entonces vamos a quitar un poquito más adelante de cámara esto y ahí tenemos todo todas nuestras hormigas preparadas vale. ahora me tienes que ayudar vamos a abrir este bote primero antifugas ¿no? Sí, vamos a poner primero el antifugas. ¿Qué te parece si lo ponemos primero en, el, en la caja de forrajeo? Para en que la no se escape, ¿no? En la tapa y en los bordes, y sí, en los dos sitios. Entonces, bueno, a ver, abro primero el bote, que tiene tapa de seguridad para que no se pueda abrir fácilmente. ¿eh? Y es complicado de abrir, no te creas. Ahí está, vale, abierto. Vale, déjame un... Vamos a echar unas gotas en... Un bastoncillo, vale, ahí tienes, y dale por todo el bordecito eso es. Dale, ¿Lo ves que está bien dado? No. No se ve mucho, ¿no? Bueno, sí, sí que se ve, sí. Sí, ¿no? Yo le daría un poquito más abajo, sé que la pared... Eso es. Vamos a ponerlo un poquito más, espérate. ¿Qué te parece si le ponemos unas gotitas más? Sí. Que esté bien mojado. Eso es, venga. Y ahora, bien por la pared hacia abajo. Mejor que sobre, que no que falte, porque esto es importante para que no se nos escapen Eso es. Vale. Y ahora yo, lo que haría es, aquí en esta tapa que tiene dos tapas, una pequeñita y una grande, sí. en la parte de abajo untaría todo para que no puedan andar por ahí y ya asegurarnos de que no se escapan. Si quieres puedes poner así el dedito, Eso es. Si necesitas más me dices, ¿vale? Yo creo que un poco más. No, espérate un que te sobre todo cerca del, del, de la salida al revés de la parte de dentro, vale, que es por donde saldrían. A ver, que no nos caiga. Esto lo voy a cerrar ya. Vale, lo dejamos ahí. Perfecto, vale, pues ponlo aquí. Vale. vale. Ahora vamos a coger, vamos a coger una botella de agua, da igual la marca, que sea mineral, importante la abrimos y entonces aquí abajo hay un cacharrito unido con una goma y ahí tenemos que echar agua para que esté hidratado el hormiguero vamos a echarle agüita no mucha que si no se va a caer exacto y ahora Vamos a intentar, sí, me, me, ayúdame, coge de la goma que hay abajo y tira hacia abajo, eso es, así, eso ya lo tenemos, muy bien, ya está, con la goma ayudamos que no se vaya y la idea es que esta, este centro de aquí, esté esponja. hidratado. exacto, esa esponja esté hidratada irá chupando el agua poco a poco, irá subiendo el agua, de momento vamos a dejarlo así. Es probable que al principio, como estará seco, pues no se amuden hasta que haya absorbido agua suficiente para que esté húmedo, pero bueno, de momento vamos a dejarlo así. Y ahora vamos con la parte, otra parte importante, que es dar en toda... A ver, aquí lo vamos a... Otra parte importante es dar en todo el borde del tubo de ensayo, Aceite mineral para que no suban las hormigas y se escapen por el tubo de ensayo. Sujétalo. Te preparo un bastoncillo con con un poquito más de aceite mineral. Vale. darle pues eso desde aquí hasta abajo eso es. por todos lados que no quede ni una parte sin untar si quieres te lo voy sujetando yo vamos a hacerlo aquí para que se vea damos aceite mineral Pulimos un poquito más por los bordes para asegurarnos de que no se nos van a escapar. Mira, ahí está la reina. A ver, así. Ah, Sujeta lo que le voy a dar un poquito más porque esto es importante. Ahí estamos y que quede bien impregnado. Para que no se puedan escapar. Vale, vamos a dar un poquito más aquí. Toma, sujétame esto. Sujétalo, por favor. Vale, vamos a dar un poquito más aquí. Esto lo hacemos fuera de cámara. Ahora vamos a retirar el tapón, este de algodón, para que las hormigas ya se puedan instalar en su nuevo hogar, pero cuando quieran. No lo vamos a hacer a lo bruto porque la reina se podía lastimar y eso no nos interesa. Vale, pues venga, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Quitamos el algodón que está en la parte de arriba. El algodón también lo dejamos dentro de la caja de forrajeo por es... si hay larvas y... Cosas y muy que... despacito portamos las hormigas. Como vemos, intentan subir, pero no lo consiguen. Y si veis por ahí, está la reina. que también se cae yo creo que Espera, te voy a intentar moverlos un poco ahí estamos. no sé si veis que ahí hay... está la reina que es la más grande hay alguna baja ya os iremos informando Hay que darles tiempo para... Que se adapten. Sí. Y como no les gusta la luz, pues van a entrar y ya... Ahí vemos ya la entrada que... Vemos algunos granos, pero aún no sé... La reina ha vuelto a subir. Pero... Y se queda ahí. Este ha sido nuestro segundo vídeo y espero que os haya gustado mucho. No olvidéis suscribiros y darle a like.